Pelé nuevo Me cortó las barbas Pues Esto es lo que vamos a ver vale, Lo vamos a ver en dos partes Y vamos a ver la parte, digamos, la página 1 Página 1 Donde no hay todavía el... La cosa interesante Que tiene el tema Este tema también tira de De, lo... de las clavijas estas de Que me permiten desafinar la cuerda vale, Hace... Vale, Hace el truquito ese, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver la introducción solamente, que tiene mandanga. Tiene mandanga y lo que tiene de especial la introducción es que tiene un montón de, de, de clichés típicos de, de la manera de tocar de Scratch. Es decir, que tanto el Earl's Breakdown como el del Fringe Hill Special, como... Hay dos o tres temas que digamos que aprendiéndonos estos, estos tics Prácticamente ya podemos tocar casi cualquier canción de, de Scrubs. La siguiente que me estoy preparando, que también hace uso de, lo, de las cosas estas es... Eh, a ver si me acuerdo eh, La de Foggy Mountain Chimes, me parece que se llama No recuerdo nombre sí, Foggy Mountain Chimes Y esta prácticamente, si todos sabemos tocar el Flint Hill Special y sabemos tocar la de Earl's Breakdown esta va a salir sola, porque, porque tiene todos los mismos tics que las otras dos, ¿vale? Es decir, que lo que estamos haciendo un poco es construyendo base para poder tocar casi cualquier canción de, de Scrubs comillas, comillas, comillas, porque luego el tío tiene, tiene un montón de, de, de, de pequeñas variaciones, que es lo que le da la gracia a cada tema, y es lo que hace que cada tema suene distinto. Porque si no, todas las canciones sonarían iguales pero sin embargo el tío le da a cada, cada tema su, su variación y bueno, y eso. Entonces la voy a tocar primero una velocidad media, media digamos en torno a los 140, 140 que yo, 140, 120, una cosa así, luego un poquito más lenta y luego os voy a poner dos ejercicios que es lo que tenéis que practicar, dos o tres ejercicios, que tenéis que practicar mucho antes de, de, de lanzaros a, a realmente poneros a ello. Y bueno, ya en próximos días hacemos la parte del... Y otro día hacemos una parte que, que me encanta a mí, que es la de... Perdón. Que es súper raro. Yo no sé cómo se le ocurrido a este hombre hacer y tocar esta cosa. Ese, ese descenso cromático ahí es súper chulo. Y aparte que se puede meter en muchos otros temas. Bueno, pues lo dejamos aquí... Y esta es la, la primera parte, primer episodio. cámara lenta No sé si me he ido acelerando. Lo más importante aquí es el slide, slide con pellizco. ¿Vale? También el, el, el, el pulgar alternado. Y eh, este, este ejercicio este es relativamente difícil Porque hay que hacer hammer-on y pull-off, en, en, en, en el mismo trozo de compás prácticamente Hay que hacer hammer-on Y una especie de... A ver si me sale bien Sería 2-3 hammer-on Y ahora hay que hacer otra vez hammer-on 2-3, esta vez le damos con el pulgar Y luego pull-off 3-2-0 ¿Vale? Y esto, primero le damos con el índice, ¿vale? Y luego con el pulgar hacemos el resto. Esto quizás sea lo más difícil de todo el tema, ¿vale? Entonces, eh, repito, ejercicio importante el, el slide 2-4 con pellizco pellizco 3-2 eh, O sea, vamos a pellizcar la segunda al aire y con la tercera vamos a hacer un slide desde el 2 al 4 ¿Vale? Entonces... ¿Vale? Eso sería un ejercicio importante eh, el otro ejercicio importante es el, el, eh, la alternancia pulgar-índice, perdón, pulgar-cuarta, pulgar-tercera. Primero doy aquí, ¿vale? Y por último, el ejercicio más difícil de todo, que es el este hammer-on-pull-off combinado. Fijaros un momentito en el traste segundo del banjo, ¿cómo está. Mirad. Mirad, no sé si se puede ver. Ay, a ver si se acerca bien. Está comido. Comido completamente. Vale, vamos, el traste segundo está fatal. ¿Y de qué es? Pues de esto. De hacer tantas mierdas en la cuerda en la cuerda tercera. Está comido, vamos. También lo tenéis que practicar Tiene que sonar, como dicen ellos Como dicen los guiris, snappy en fin que se note bien el Las notas, que se, se distingan bien cada nota Que no es nada fácil, y menos aquí Pero, Y hay que combinar Índice pulgar. Esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Eh, lo que hay que insistir, insistir mucho.